Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de la conveniencia o no de tener perfiles privados en las redes sociales. Um, hablo de las ventajas, hablo de las desventajas... Y quisiera empezar con una metáfora en este vídeo, que es... Imagínate que te haces uh, miembro de un club social o un club deportivo un club de negocios, el que quieras y el primer día, el día del estreno, apareces con un saco en la cabeza con tapones en los oídos y sin decir nada para que no puedan escucharte pues bueno, para mí un poco esta es la, lo que me transmite un perfil privado en una red social pero es una opinión muy subjetiva en el post también he listado las ventajas que hay y son, son interesantes y otras desventajas que no he comentado aquí uh, te veo la semana que viene y te dejo desde el Museo de las Ciencias Naturales de Barcelona. Adiós.